Bienvenidos a esta edición de ¿Qué pasó ahí? Navidad y Año Nuevo y Avatar 2. ¿Cómo estás? Y Avatar 2. Avatar 2. ¿Cómo estás? Hola mi cielo, estoy muy bien. Con toda la actitud empezando este primer video del 2023. Santo Cristo. ¿Cómo se la pasaron? Ya hace pasa? fue otro año, chicos. <risa> ¿Cómo se la pasaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué comieron? ¿Tú y te llenaron, la pasaste aquí? Que lo tú te la pasaste aquí conmigo, ¿no? Es correcto. Pues estuvimos bien, pero surgió la idea de hacer este tema porque eh, pasa algo bien curioso, bien curioso. Curioso. Curioso. Pasa <risa> algo bien curioso y es que en, hay muchas cosas que ocurren después de las fiestas, ¿no? Tristeza, por ejemplo. Entre ellas, esa tristeza que sientes, ahí te va... Eh, vamos a abordar varios temas. Esa tristeza que sientes es conocida como el Blue Monday o lunes azul. ¿Pero qué significa? Que se va la magia de tu corazón. En realidad, el Blue Monday es eh, una ah. fórmula pseudomatemática que determina, o sea, es el resultado, eh, el cual es el día más triste del año. ¿Por qué? Bueno, es el tercer lunes del mes de enero. O sea, digamos, hoy es domingo, primero de enero, mañana es 2 de enero. Uh -huh. eh, la otra semana todavía aquí en México hay este, celebración, Día de Reyes. Pero el tercer domingo, el tercer lunes, perdón, <ríe> es el Blue Monday. Ahora, ya, eso ya. <ríe> eh, es el día más triste del año. En la cultura anglosajona, Blue es... Es algo más que un color y también se asocia a la tristeza y a episodios de depresión. O sea, eh, para ese tercer lunes ya no hay fiestas a la otra semana, este ya la familia se fue, eh, ya vuelve uno a la normalidad, a la frialdad. Por ejemplo, si tu, si tu jefe o tu patrón o patrona es de esos que en diciembre pues, se ponen muy, este, muy amenos, muy felices, ese tercer fin de semana... Vas a sentir la diferencia. Porque ya no va a estar en mod navideño. <risa> y digo, a lo mejor ya aquí vamos a estar todavía un buen rato. Este. Con el árbol aquí atrás. Porque nos, nos conocemos. Encanta. Aparte de que nos encanta. Se va a quedar muchos años más. <risa> Otra cosa de la que ocurre. Después de Navidad. Después de Navidad. Has notado que quieres salir a la calle. Y todo está cerrado. No, no ha salido. Ok. Te hace falta salir más, ¿eh? <ríe> en efecto. Sucede que también terminando Navidad, este. Es que se escucha. Oh, no, sí. Sucede que terminando Navidad al otro día, 26 de diciembre, no hay pues nada. Eh... Ah, ya, ya los días estamos. Ajá, después de. Bueno, es que a lo en mejor. En mi casa todo el año se despiertan muy temprano. Eso no es tan. Para alguien que está acostumbrado a dormir. Oso. De hecho. <risa> no, sí, es que de, se no sé por qué desayunan temprano, o sea, desayunan temprano y se duermen. Así es en mi casita. O sea, todo el día duermen. Desayunamos uh -huh. y bueno, algunos de mis tíos pues se quedan ahí echando el foto. Pero como son más hombres que mujeres, pues como que nos dejamos ahí en su ruido. Y, este, y las damitas nos vamos a vivir. Entonces se aburre ¿no? Como tal. Sí, un poquito. Pero también la comida tiene mucho que ver. O sea, si te das cuenta, en tu casa están muy, a, muy acostumbrados a sabores normales, ¿no? Sabores sí. fuertes. Y acá en mi casa... Son sabores dulces, que es lo que te decía. Sí. De hecho, nos pasó algo bien curioso hace unos días, que no encontrábamos eh, puré de manzana. Y Yo le dije que no existía. Me hizo dudar. O sea, le digo, no, lo soñaste. Literal, me hizo dudar de la existencia. Por un segundo, de verdad, creí que no existía... El, el... puré de manzana. Uh -huh. Es que de verdad yo jamás en mi vida había escuchado del de puré de manzana. Y hasta me decías que mejor nosotros lo... <ríe> y le dije, pues mejor llevamos unas manzanas normales y las hacemos en tu casa en puré. Y me dijo, no, es que tú no entiendes, hay una latita. Existe, <ríe> yo, existe la lata No, no existe, yo nunca la he visto. <ríe> hasta porque... le dije, ya ríndete. <ríe> sí, sí me dijo, ya ríndete, y yo, no, no, no, no. Y ya después la busco en Google y me la enseñó. Ajá, casi, casi. Para que me creas que sí existe. Ajá. Ayer en la noche, con copa en mano y mis uvas, me dijeron que te comes las uvas y pides deseos. Ajá, deseos. O sea, yo toda la vida estuve pidiendo. <risa> yo toda la vida estuve dando mis, Ay, este. <risa> mis, este, ¿cómo se llama? Mis propósitos, o sea. <risa> Así, hasta hace una, un año, literal, me comía mi uva y decía: salud, dinero, familia, amor, pararme temprano, trabajar más, este. que no ocurra un homicidio donde trabajo. Y así, este. <ríe> y ahora resulta que no, que son deseos. Son deseos. lo que tú deseas para este año. Uh. Pero son deseos, no son propósitos. Los propósitos son los que tú te. Los que dices, este año, por ejemplo, eh, voy a llegar temprano al trabajo. Qué bueno que me dices. Este año, como propósito, entonces, en el canal vamos a tener nuevos programas. Vámonos. Estuvo bueno. El año pasado fue experimental. Experimentamos mucho con el formato de podcast. Creo que hay, sin embargo, hay gente que extraña videos normales. O sea, no tanto el, el formato de podcast. Sí. Entonces van a salir dos programas nuevos. Eh, uno se va No sé si en Twitch o en TikTok. Creo que... No sé, uno de los dos. Pero va a ser una especie de programa sobre, sobre noticias de cine, superhéroes, chismes, eh, geek, videojuegos, cosas. Mientras jugamos, eh, por el momento, Fortnite. Después, este... Eh, Batman Arkham, eh, Caballero de Arkham, eh, eh, el Spider-Man de Sony 1, 2, el juego de los Vengadores, cualquier cosa que tenga que ver con cine eh, mientras platicamos, entonces va a pasar una vez a la semana, la siguiente semana va a salir un proyecto que se llama Curiosesco, Curiosesco, en el cual vamos a volver a probar cosas, vamos a ir a lugares, en restaurantes, como en ese entonces vamos a decir, nos vamos a meter hasta el baño, para ver cómo es Santa y si de verdad Cristo. funciona. Entonces, estos se van a dividir así, eh, la primera semana si toca podcast, la segunda toca video y, y así, podcast, video, podcast, video, y si no... Eh, entonces esperen nuevos eh, Nuevos contenidos Aquí en los cuentos de FAB Y en la plataforma de Spotify Igual los podcasts de FAB Y eh, en TikTok Los cuentos de FAB, ahí va a haber fragmentos Y a lo mejor la transmisión en vivo Y continuamos Y continuamos ¿Cuáles son tus propósitos de año nuevo? Ay, ¿Los tengo que decir? Pues dos, dos eh, si quieres este... Bueno, uno de ellos es hablarle al micro Sí. Uno de ellos es. Ajá, ¿continua? Llegar temprano a mi trabajo. Porque, pues. Vivo muy cerca de mi trabajo. Demasiado. Es ilegal que esté llegando tarde. Ajá, y el segundo. No, no se entiende por favor. Este. Y después. Eh, tomar más agua, amigos. Porque la verdad, soy, soy tan distraído que. Literal, compro a veces mi agua. Y ahí la dejo. Entonces, este, uh -huh. o sea, como o se tal el propósito es ver más por mí. ver más qué? Por mí. Ah, por mí. Ay, qué o susto. sea, preocuparme más por, por por mí, por mi salud, por tu bienestar por mental, mi bienestar, físico, mental, físico. Sí, claro. Muy bien. Yo creo que uno de mis propósitos va a ser como dices tú, el cuidar también más de mí. Porque a veces se nos olvida por estar Como este. Que te dejas en quién sabe qué rango. O sea, primero ves mil millones de cosas y ya está el último. Ah, sí, es cierto que, que me tengo que cuidar, ¿verdad? <risa> ah, sí, es cierto. No, es que parte de, de, de ser adulto muy pocas veces lo. Ah, no, espera, continúa, continúa. Háblale eh, acá. ¿Acá? Ajá. Ah, bueno. Este, ah. muy pocas veces se toca el, el aspecto de, de de ver por ti mismo, o sea, de cuidarte, porque generalmente cumples 18 y lo primero que dices, ¡eh! Ya puedo ir de antro. Ya me puedo emborrachar. Exacto. O, ¡eh! Ya puedo tener novio libremente, ¿no? O, Ey, este Ya puedo salir más sola, no sé. En el caso de algunas personas, como mueve. ¿eh? pues que se quieren casar ya. O los que se quieren casar, o sea, ¡no! Entonces, muy pocas veces ves el lado de ya tienes 18, ya tienes una mayoría de edad donde no solo puedes irte de antro, sino que ya te toca Pero ver por ti. O sea, ya no eres responsabilidad de tu mamá, ya no eres responsabilidad de tu papá, ya no eres responsabilidad de tu familia, ya te toca esa responsabilidad a ti, de ver por ti, de, de saber de ti. O sea, es como cuando te toca ser ese amigo borracho que toma mucho y vive lejos. <risa> que en realidad pues asumes muchas veces que te van a dar asilo, ¿no? Que yo mm. creo que está mal, digo, no es pedrada para nadie de los que han, hemos tomado, no, no, no. Pero, sin embargo, fuera de a todos los que considero a mis amigos y conozco, yo sí he visto gente, eh, y no aquí, sino cuando vas a otras fiestas, que literal saben que son de lugares lejanos, y eh, primero toman como si fueran este. personas que se hubieran recién salido del anexo, ¿no? O como se hubieran acabado. <risa> o como si hubieran terminado su jurado, su juramento ayer, ¿no? Entonces, toman un montón, viven lejos y aparte son mala copa. Dices, a ver, no estás viendo por ti, eh, estás dejando que alguien más vea por ti. Es lo que muchas veces nosotros hacemos, este, nosotros, tanto como empleados, como hijos, pareja incluso, podemos llegar a regarla porque de pronto dices, ah, no, todo está bien, todo está chido. Pero olvidas preguntar cómo estás... Como empleado es así como de, bueno, es que me está pagando. No, a ver, no porque te esté pagando, te está haciendo un favor. Recuerda que si estás trabajando, es favor hacia allá y favor hacia acá. ¿Por qué? Porque si yo no estoy, no hay empleado. Y si él no está, no hay sueldo. Entonces es ganar, ganar, siempre hasta donde ambos ganemos. Eso sí. Otro propósito. Eso sí. Eso ya te vamos a dar audífonos, porque... ¿No puedo tener un micrófono de diademita así que está aquí? No, porque se va a escuchar tu respiración. No, pero ahí se escucha normal. Se sigue escuchando normal, <risa> o sea... En un micrófono de diadema, lo que va a pasar... Lo que va a pasar es que vas a, te vas a escuchar sobreexaltada. Y se va... Algún día te enseñaré cómo se escucha. <risa> Ajá. Ok, pero vamos a continuar. Ajá. Ya vamos a hablar de otra cosa. A ver. Bueno, cosa? primero que nada, feliz año a todos. Ah, oh, <risa> sí, claro, feliz año. muchachos. Les publicamos en Facebook algo, este, pero vamos a continuar. A ver, decíamos eh, Avatar 2, El camino del agua. Pasa algo bien curioso y te voy a decir. Se tardaron muchos años en sacar esta película Bastantes La versión original, la primera película Salió por ahí del 2008 Y ahorita estamos a 2023 Fueron más de 10 años Muchos más Debo confesar que Ajá Que la primera película tarde mucho Para verla completa Y es que pasa algo Y es que si sí es medio ah, Esto no se gira No Vas a tener que hablarle aquí. ¿Por okay. Porque... hablan bueno, así de ladito. Sí. Háblale aquí. No, Pasa no algo bien... ¿Mandé? No, no, no, hablar. No, porque suena. Pasa algo bien curioso. Y es que este... Se tarda mucho tiempo en salir. Fueron muchos años. Y cuando sale, eh, sale en un mundo completamente diferente. La primera película le fue tan bien... Porque, primero, la economía mundial era mejor. Segundo, eh, los precios, insisto, eran más bajos. Por lo mismo, la economía era diferente, ¿no? Y tercero, pero más importante. Eh, bueno, aparte de que mucha gente la, la, la confundió con el anime de Avatar, el maestro del aire. ¿En serio? Mucha gente también confundió este, ¿vale? Ah, mucha gente eh, la vio. Y pues sí, obviamente les gustó y todo. Pero existe un antes y un después. ¿Ah? Que me duele la espalda. Ah, <coughs> hubo un antes. Pues recárgate así, por los pasos. ¿No? ¿No? Hubo un antes y un después. Eh, en, en cuanto. A economía no porque se, la primera película sale la segunda salió tiempo después de que se estaba recuperando la industria del cine o sea la, las películas que se consideraban mmm, éxitos taquilleros hasta hace unos años eran 500 600 millones avengers endgame la puso muy alta porque hizo mil millones Ajá, pero de todos modos Avatar 1 ganó Pero pues porque tienen sus mañas, ¿no? Porque son de estarla poniendo en el cine Incluso hasta salió cuando salió Avatar, eh, Avengers Endgame Avatar también se reestrenó en un formato, digamos, este remasterizado Entonces, este... ¿A poco sí? Sí O sea, con tal de quedarse con el número uno de la película más taquillera No me acuerdo exactamente si ganó o no Sale eh, a Avatar 2. Eh, primero que nada, se nota que él dejó mucho tiempo esperando. Yo no sé a quién se le ocurrió la idea de reestrenar la 1. Entonces, reestrenan la 1 en los cines. Y mucha gente. <ríe> mucha gente fue creyendo que era la segunda parte. Y ya cuando entran, descubren que es la primera parte. Y pues se hace un relajo, mucha gente pide su dinero, pide su revolución, sí. dice, o sea como ¿Por qué creíste que iba a pagar para ver una película que ya vi? Y es lo que pasó, mucha gente que iba a ver la 2 terminó viendo la 1, pero es que, digo, <ríe> se me hace aberrante cómo es que no ves, no ves que no es la 2, o sea dice uh -huh. Avatar, la otra tenía que ser Avatar 2. Incluso comprabas y en la misma caja no te decían, ¿me da, una, me da una entrada para Avatar 2. No es Avatar 2, señora, es Avatar normal o oh, Avatar 1. Ah, sí, sí, sí, sí, y no escuchan y se meten. Es que ese es el problema. Que tú, cuando, bueno, cuando trabajas con, con gente, tú hablas y te dicen así, sí, ajá. Uh -huh, continúa. Y realmente no están poniendo atención en lo que realmente estás diciendo. Entonces, pues igual. Pero aquí también se me hace que tienes que ser de plano muy distraído como para no darte cuenta que se ve exactamente igual que la primera. ¿Tú te consideras distraída? Sí, bastante. ¿A ti te hubiera pasado algo así? No creo. ¿Por qué? Pues porque se supone que si ya la viste pues ya la semeja ya, ya sabes cómo se ve o bueno, yo la verdad es que nunca vi la portada de la primera película. Ajá. Sin embargo, siento que sí podría notar la diferencia entre la primera y la segunda. Ok. No sé por qué razón. Para empezar, Jake en la primera entra como como militar. Ajá. Entonces, Dices, bueno, tendría que verse diferente. Uh -huh. Y ahorita, por ejemplo, ya su. Ya el. El porte, el personaje. El, el personaje tiene una, una estética diferente porque se supone que ya está totalmente ambientado al lugar. Ok, muy bien. Entonces, desde ahí tendrías que ver la diferencia. Claro, sí, sí, sí. Dices, el primero está aprendiendo, ¿no? Uh -huh. eh, ya este segundo Ya es un Ya no es siquiera es un avatar Ya es un Jake y maduro uh -huh. el, el porte que trae Ya es el porte de un rey O sea ya uh -huh. trae su reguita larga Ya se pinta uh -huh. También este El personaje ¿Cómo se llama? De Neytiri su esposa también Sale embarazada varias veces Ya no es el mismo Personaje tan Salvaje ni él pero bueno, llegó el momento de hablar de la película. Vamos a hablar con... Bueno, primero que nada, ¿recomiendas la película? Ay, yo sí, claro que sí. Yo también la recomiendo. Ahora, eh, muchas críticas han sido muy repetidas. O sea, en todos lados, si tú ahorita te metes eh, y buscas crítica Avatar 2, El Camino del Agua, todos van a decir lo mismo. Espectaculares efectos especiales, pero historia muy floja. Si una persona lo dice, está bien. Pero que todas las personas digan exactamente lo mismo. Es como que creo que no has visto la película. ¿Cuántas películas en este año salieron que tengan una trama o un guión profundísimo? Que digas, "Ah, oh, sí, en efecto es cine. No, o sea, la misma gente que dice que Avatar 2 es una película sencilla. Es la misma gente que quiere que Avengers sean realistas. Que quiere que... No sé, que vieron la película de Batman La de Matt Reeves y les pareció aburrida Porque está muy larga, ¿no? Entonces los, los, Les presentas esto y dicen No, muy aburrido Les presentas Avatar, no, muy sencillo el guión Entonces, ¿qué quieres? Sinceramente, la mayoría de Este Críticas que escuché son esas Ahora, visualmente Es una joya bastante, Visualmente se ve muy bastante. bien Eh... La tienes que ver lo mejor posible. Digo, puede llegar a cansar los ojos, obviamente. Eh, una crítica, y esa no sería no tanto a, a la película, sino a la cadena. Fuimos a Cinépolis, eh, tres horas, y te voy a ser sincero, me empezó a doler la espalda. Sí fue como que, me acomodo hasta la izquierda, me acomodo a la derecha. Eh, tal vez ahí sí pudo haber un intermedio o tal vez eh, mejorar un poquito los asientos, porque cuando vi Avengers Endgame, también estuvimos las mismas tres horas sentados, y esa ocasión no recuerdo haber sufrido ninguna molestia. Bueno, ahí sí si no te sé decir porque me dormí. <risa> ¡Qué gusto! <risa> qué bueno. lo, lo siento, disculpen, comprenderán, mira, les cuento algo. Yo no veía películas de superhéroes hasta que lo conocí. Entonces pues yo no sabía absolutamente nada de ninguno. A la única película que llegué a ver de un miembro de Avengers fue de Hulk. ¿Y esa fue la película que estaba fuera del universo de Marvel? Prácticamente sí, porque yo vi la... ¿No era Rúfalo? No, Hulk. era Edward Norton. Ajá. Es que ahí pasó una bronca, cambiaron el, el actor... Quería meter mucho su mano y quería hacer una película para la gente que dice que es un guión muy flojo. Entonces, pues yo no sabía ir por los... Y en esta, sí, a mí también me dolió el cuerpo. La espalda más que nada, porque los brazos no. Bueno, bueno entonces realmente sí se recomienda, sí es buena, eh, el éxito taquillero que está alcanzando, la verdad es que sí se lo merece eh, no siento no, sí siento que hay partes que estuvieron de más, tal vez tres horas es mucho, pero también creo que es culpa de muchas redes sociales por ejemplo TikTok, ahorita nosotros estamos produciendo un video de 40 minutos, el cual si se sube, dividido en clips de 10 minutos Nadie va a ver Entonces es ver todo el video otra vez eh, Resumir lo más que se pueda Y subir clips de 3, 4 minutos Entonces ya con eso eh, Cumples la cuota Porque ya mucha gente La verdad es que está perdiendo Esta capacidad de retención eh, Mucha gente es como que Ay, como, ¿por qué voy a ver un video de 40 minutos? Mejor veo 10 veces el mismo video de 3 minutos. Si sí es mi hermana. Ahora que lo comentas. <risa> Saludos, pollo. <risa> Avatar es una película que está hecha para verse. Para disfrutar el 3D. Para... Uy, sí, sí, vayan a verla en 3D. Para disfrutar el sonido, para todo. Que yo si fuera James Cameron, la cortaría. Sinceramente es que hubo... Qué? Hubo escenas que sí estaban de más... Eh, tal vez tres horas es mucho tiempo eh, También entiendo Que tenían que recaptar nuestra atención Tenían como que hacernos pasar Que pasaron muchas cosas En esos años que no los vimos Porque si sí, del 2008 para acá Fueron más de 10 años Ya estaba grabada Muchos dicen ¿Por qué hasta ahorita? Ya estaba grabada eh, Se estaba trabajando en efectos especiales De hecho él, esta persona Trae mucho esa bronca eh, como que se llama captura de movimiento lo que están haciendo. O sea, literal, se graba la película con los actores, les ponen puntitos o ya siendo más técnicos, se llaman vectores en el rostro, los cuales detectan una, una cámara especial, detecta dónde esos vectores se unen y todo se convierte en un personaje digital, el cual tardas años en pulir, eh, los movimientos ya vamos a hablar con spoilers entonces si no la has visto y quieres verla spoilers si no la has visto y quieres verla pausa aquí y suscríbete y regresas para ver si <risa> la opinión es correcta no eh, pasa muchos años regresan eh, vemos a un Jake Soli que es un padre de familia ya tiene tres pequeñas tres pequeños perdón y una cuarta que es adoptada eh, te muestran cómo él se ganó la confianza de todos en la tribu, la tribu. se queda con el máximo honor de ser Toruk Makto que es el que surca los vientos y mientras los humanos este resulta que eso tal vez es un poquito flojo ¿no? como que si nos hubieran dicho en la 1 que eso se podía se pierde esta esta este ¿Cómo se dice? Esta, este sentimiento de que la vida sea valiosa. Porque te dicen que hay una copia de tu memoria, ¿no? Dicen, no, pues es que la memoria de Quarrich, que es el villano, el que trae. El, el malvado de la 1. Te dicen, no, es que antes de que se fuera, se hizo un respaldo de tu memoria, ¿no? Entonces se pierde un poquito esta. Eh, esta. Este sentimiento de preservar tu vida, ¿no? Porque dices, ah, pues es que, si existe una copia pues, Entonces me muero, no pasa nada Total, voy a regresar Que es algo que ocurre O sea, el primer Quaritch eh, Muy dura persona Odiabas al perro desgraciado Ay. Y el segundo Pues sí está un poquitito Como dice la chaviza, un poquito nerfeado ¿Por qué nerfeado? Porque pues con que le, Nerfeado es cuando Le bajan la intensidad o sea, como que le, o le bajan el, la fuerza El poder Entonces yo sí lo sentí un poquitito eh, Más nerfeadito Podría ser porque Este Ya no ya no fuera tan agresivo eh, También a Jake Soli A Jake Soli también lo sentó más Este, nerfeado Más débil, pero él puede ser Porque es, eh, es padre de familia ¿No? Es padre de familia Entonces pues va, te la compro Visualmente no tengo queja. Eh, debajo del agua es impresionante. Ya no... Tal vez no juegan tanto con las luces. Uh -huh. Pero, este... Bueno, con luces y tonos. Porque toda la película literal está envuelta en, en azul. Tipo mar del Caribe. Que es un agua súper cristalina. De hecho. Pero sí. O sea, ya siendo justos, se ve muy bien. Eh, la historia sí puede ser un poquito... Flojita, eh, tal Pero, vez. Pero, a, ¿a qué te refieres cuando dices floja? Mm, predecible. O sea, cliché. Tal vez clichesca, sí. De hecho, la queja. Puede en la... ser un... eh, Digamos que puede ser clichésca porque desde el principio sabíamos que él iba a ganar. También esto tiene un poquito de culpa, James Cameron el director porque de pronto hace ciertas este, declaraciones que no tendría que hacer o sea tal vez los que no están tan entrados en el mundo del cine o no siguen las noticias o no ven eh, el nuevo programa que vamos a sacar sobre cine que a la vez es una transmisión de Fortnite o de en Twitch o en TikTok mmm, no saben pero James Cameron ya dijo que son seis partes, seis películas, si son rentables son seis, si les va mal económicamente se cierran en la tercera o en la cuarta película, entonces eso te dice primero que el personaje no se va a morir, segundo que como tal hasta la cuarta o quinta parte de verdad vamos a ver una pérdida o una tragedia fuerte, entonces es pierdes un poquito esa sensación de... Ay, no sé qué va a pasar, pero lo que vaya a pasar va a ser bueno. E incluso salió una noticia de ahorita que decían que en Avatar 5 íbamos a ver eh, cómo nuestro planeta explota. Entonces dices, ¿por qué estás hablando de cosas que todavía no pasan? Cállate, solo dime que van a salir 6. Y si tú quieres, la de cada película va a ser más fuerte que la otra. Pero ya, hasta ahí. No debeles cosas eh, No digas cosas Porque eso también mata un poquito la película Mata un poquito la expectativa Sí, lo mata bastante, diría Ajá, porque es así como que ¡Ah, chale! Así que chiste, ¿no? Sí Pero bueno Se supone que me tienes que sorprender Ajá, exactamente Tienes que sorprender Pero bueno, vamos a continuar con la historia Este... Regresa a Quaritch y Jake Sully tiene una idea que es escapar, ¿no? Entonces renuncia a su tribu, renuncia al, al trono de Makto y pues se van al mar. Así es. Punto y aparte, eh, se me hace tan impresionante como este, los diseñaron, porque tú ves a los Avatar, a los Avatar del bosque y... Tienen ciertas este, cualidades uh -huh. No nos metamos con broncas de tonos de piel Si algunos son más azules que otros Si tú dices o pasas la validez de alguno de los avatar Por el oscuro de su piel Déjame decirte que estás mal de la cabeza Sin embargo, hay otras este, características Su cola, por ejemplo Ajá, la, la cola es la de, como la de un pescado uh -huh. Sus manos, sus pies están palmeadas como las de anfibios Aparte de que sí estaban como más chonchos. Más robustos, exacto. Un poquito más robustos. Porque los, los, los del bosque son como muy... ¿Cómo podré decirlo? Pues muy chiquitos, o sea, no... Bueno, no chiquitos, sino muy finitos, se puede decir. Ajá, y ellos son un poquito más este más, más grandes, ¿no? pero es por la es... volvemos a lo mismo, o sea, la fuerza que requieres para correr es menor a la que se requiere para nadar. Y yo te lo iba a decir por otro lado. A ver, dilo. Porque los del bosque vuelan. Ajá. O sea, los del bosque está su fisionomía les permite volar con su... Bueno, cercano. saltar entre ramas y volar en su... este Y, y volar en su... ¿Cómo se llama? En, no sé en su cosa esa. En su abecita, pues. En dragón. Y, pues, es muy diferente porque los del mar se meten y tienen que tener esa fuerza para dominar a su... ¿Cómo se llama, ¿no? Su criatura. No su, sé cómo se llama. A su criatura acuática que los transporta por el mar. Entonces, pues sí, ahí está la coherencia porque por qué son. Porque diferentes. son diferentes. Ajá. A los que dicen que la historia es floja, la verdad es que sí ocurren ciertas cosas, ¿no? Conoces a los hijos de Jake Sullivan, que bueno, no todos son de tu agrado, porque todos son un, un poco este pecan de... Pues de lo que todos los hijos de famosos pecan, ¿no? Ah, es que yo soy hijo de Toluk Macto, entonces nada me puede pasar. <risa> soy miembro de la Resistencia. Sin embargo, gente que a lo mejor no captó, y esta es mi carta fuerte, como para defender eh, la película. ¿Vieron la trama principal? Se tragaron la trama principal, que es este... Regresa el villano, casa a Jake Solly y a sus hijos y a su mujer y por eso se van a otro lado y al final este, hay una rebelión y todo sale bien se tragaron esa parte pero hay una este una historia por detrás en el momento en el que ellos dicen eh, nuestra cómo se llama nuestro plan no era sacar cosas de Pandora o sea el planeta donde viven no las cantantes este nuestro plan <risa> nuestro plan no es sacar cosas o minar Pandora nuestro plan es vivir en Pandora. Entonces, bien llevada esta historia, eh, estoy casi seguro que cuando la humanidad vaya a Pandora, vamos a tener algunas cosas bien canijas. Vamos a ver, eh, ¿cómo se dice? Eh, es que no me acuerdo cómo se llaman los avatars, su especie. Vamos a ver, eh, pues, gente de esta especie, pues, adictos. Adictos a, al juego A todas las malas costumbres que tenemos Nosotros, se las vamos a pasar Entonces Son cosas, o es desarrollo Que va a estar muy bueno ver Que si te va a dar como que Morbo, y ya viéndolo así Dices, ¿cómo va a terminar esto? ¿La gente se va a quedar en Pandora? O Es que no quiero decir los panderenses <ríe> O los eh... Navi Navi los Navi. los Navi, los Navi van a terminar corriendo a los avatar, ¿Qué no va va a, más fácil poner. a los humanos, perdón, este, o los humanos vamos a aprender a ser como los Navi, quién sabe. Entonces, eh, pues visualmente sí, yo me quedo con la película, me fascinó, sí me gusta, la canción de la primera película es mil veces mejor que la de la segunda, eso sí. Como que está hecha más Para explicar La belleza del lugar eh, Pero sí, me gustó No creo que haya superado A su antecesora Sin embargo es Muy pasable, o sea está pasable Si yo tuviera que darle una calificación Le daría un 8 De 10, porque el avatar 1 sacó 8.5 ¿Ah sí? Para mí Yo preguntaba que es Una historia floja Ajá uh -huh. Porque, o sea, sí, sí es cliché. Sin embargo, acá mis ojos, estaba esperando la mitad de la película para tomar su bebida. Y sin embargo, por alguna extraña razón, no se dio cuenta que en qué tiempo estaba la mitad. Exacto. Entonces, cuando dicen historia floja... Eh, Ajá, continua. Yo digo, si fue tan floja... Pues más bien no creo que sea floja porque no te llegas a introducir tanto en la película. Ajá. Cuando es, para mí, para mí, para mí en lo personal, Ajá. cuando es una historia floja o una película, pues si es una historia floja, te puedes perder, te puedes distraer, te no sé, o sea, te distraes más fácilmente. Y eso, a mí en lo personal no me pasa. Y por algo acá mis ojos no noto la mitad. Siendo una película tan larga, de hecho, que estoy, estoy de acuerdo que es más fácil sentirla ya muy extensa. Y sin embargo yo me sentí así, en toda la vida. O sea, perdida. Y este, entonces yo nos, Tal vez sí cliché, porque sí había cosas que sí podías adivinar. Pero este pues al final tiene algo por lo cual si sí te atrapa. Pero vimos otra. Ah, este. en diciembre. Que no fue una película de. Que no fue una película de superhéroes. Creo que fue una película de terror. Oh. La cosa es que. Va. vacía. Vacía por completo. Eh, igual. que le gusta 6-7 personas. Pero es porque ya. Yo tampoco me acuerdo. Pero <risa> recuerdo que estaba vacío, digo entonces como tal ya la este pues la industria ya cambió, o sea ya no es como antes, ya el cine ya perdió su este su brillo eh, no está lleno, entonces sí es un negocio que va en decadencia. Si yo fuera James Cameron y estuviera viendo este podcast o escuchándolo, pues, ah hablaron de mi película, vamos a ver qué dice. Si yo fuera él me tardaría menos en realizarlas yo creo que si sí bajaría sueldos de algún modo sin descuidar el apartado eh, digital o tal vez sí bajarlo un poco porque la industria que lo vio nacer ya no existe la industria a la que él está acostumbrado a trabajarle ya no existe ya la gente es más pobre cada año entonces ya habrá gente que dirá prefiero pagar HBO Max prefiero pagar Netflix prefiero pagar Disney Plus a, a ir al cine porque pago estas suscripciones y tengo mucho contenido si tú quieres mucho contenido basura y otros que a lo mejor sí valen la pena pero es mucho contenido en cambio si voy al cine a ver una película me voy a gastarlo de tres plataformas pero bueno pero bueno, vamos, ya terminamos muchachos Muchas gracias por haber llegado hasta este punto Recuerda que tu opinión es muy importante Te puedes suscribir, comentar y compartir En el canal de Youtube Los cuentos de Fab En Spotify Los podcasts de Fab Y Proyecto Inframundo Podcast de terror Y de actualidad no Entonces, esto fue Ah bueno, suscríbanse Recuerden nuevos programas Nuevos programas una vez a la semana nuevo episodio de cualquier... <risas> es que ya tengo sueño. Entonces, recuerden. <risas> Entonces, esto fue. ¿Qué pasó ahí? Avatar 2. Y el año 2023.